Hola eh, bueno, gente, soy un nuevo video traigo un vídeo de un turnet y estamos en eh, un vídeo cualquiera eh, traigo un vídeo en el que os voy a enseñar cómo pasar de no tener nada a tener mucho y demostraros cómo eh, puedes sobrevivir tú solo en un survival, vale. Aquí estáis viendo que estoy solo en algunos teams, aquí uno, aquí hay otro, hay varios teams, ¿no? Y dirás, tío, contra un team no tienen nada que hacer, tío. Ellos tienen TP, tienen mucha ventaja. Bueno, pues os voy a demostrar que no siempre es así. Eh, con un poco de experiencia y demás, podéis, podéis enfrentarte a todas estas, a todos esta peña. Si os encontráis a los mejores jugadores del mundo De un turno, pues bueno pues. Entonces sí se os puede complicar Pero en principio No debe de ser complicado Y a eso vengo yo Me Entonces, Siempre que veis a alguien Intentad meterle Meterle un poquito Como este hombre de aquí, veis si metéis un poquito Metéis dos hostias Y con dos hostias, pues eh, ya se lo habéis explicado Vale, vamos a hacer con esto Metal Scrap Un poquito de Metal Scrap eh, Y vamos a ver si podemos conseguir un arma, vale, el primero es un arma Aquí no vamos a conseguir nada, vamos a intentar ir a melee, pero vamos que... En melee también es complicado conseguirla El sitio que os recomiendo para conseguir un arma siempre va a comenzar en este mapa eh, pues sinceramente eh, la prisión <coughs> vamos a pasar a este hombre See you brother <risa> Bueno, nada más Vamos a coger nosotros Vamos a ir a nuestra bola Vamos a dejar a ese hombre eh, En este caso tiene un server con más skills Así que Pues bueno pues más skills Keep skills Así que eh, yo que sé vais subiendo la XP poco a poco y, y os la mantenéis, esto es, lo, esto es lo que yo recomiendo los servidores de keep skills son los que yo recomiendo, mis servidores keep skills mi propio servidor eh, y pienso que, que es lo mejor un servidor con keep skills porque eh, que mueras y pierdas toda tu experiencia después de haber estado farmeando y que, que acabes perdiendo lo que es todo todo todo todo a veces no no mola ¿Vale? Estaba duro. Vale. Si sí, podéis conseguir un cuchillo. Os lo recomiendo. Más que... Más que cualquier otra cosa de M.D. O bueno, si tenéis una motosierra. Pues quedaros con la motosierra. Por favor. Eso sí que sí. Vale. Si un zombie de esto me suelta una el strike. Ya vamos... Sería más que feliz. Hey bro, hey, don't try to kill me bro, I'm friendly. Me han subido aquí ya, porque luego me acaban matando y... No worry, I'm not gonna kill you, I will help you bro. yo see, I'm friendly bro. En cuanto se despiste, le meto, exacto, y me lo cargo. Eh, eh, eh, eh. vale ahí, más que nada para que no me meta ninguna hostia bueno muy típico no? O sabes looteando en la base militar y te viene un tag de mapel y te mata eso va a ocurrir siempre, pero venga ahora sí que estamos al lado de la del sitio este Así que vamos a intentar conseguir una escopeta ¿Vale? Ya con una escopeta pues Somos un poco más peligrosos Cuando nos encontremos a alguien pues Pues le metemos con la escopeta Y ya se lo explicamos ¿No? Mucho más fácil Están metiendo por allí La gente Nosotros vamos allá por una escopeta En principio Principal y primordial Mira, Una, una base aérea y parece que no está reideada. Hmm. Bueno, ya. Eso ya, ya veremos. Eso ya sí que vamos a, a buscarnos más gente. Obviamente no os estoy diciendo jugar solo Survival. Oye, si te deja alguien con lo que jugar, jugar con ellos. Pero que el estar solo no implica no jugar a un Survival. Más bien, a veces jugar solo. Te enseña a ser mejor en este juego que estar jugando con alguien que que te pueda ayudar a veces hasta en exceso mm. bueno, balas de cobra por si uh, aparece una posible cobra aquí no va a salir obviamente pero bueno, bueno, malas vale, y ahí, ahí hay cosas también El machete Me lo voy a coger para Para cargarme los zombies Si alguno me suelta una escopeta Me deberían de soltar una escopeta No es complicado que te la suelte no tengo balas por lo menos A ver El servidor al parecer Los zombis no son No son de los que sueltan cosas Si encontrais alguna casetilla de esta, pues bueno, pues subís a ver si encontréis algo Una casetilla que no está abierta Mira, por ejemplo, esta Esta nos acaba de dar una escopeta, ¿vale? Pues ya tenemos la, nuestra escopeta Vamos a movernos de aquí ya Y ya no se nos ha perdido nada, bueno, unas malas Hoy conseguí ropa de esta que os da Os da mucha, mucha cloth Sobre todo los pantalones, los pantalones nos dan 3 de cloth Y os intentéis hacer vendas y camas Ahora aquí cliente también creo que pueden encontrar cosas, ¿eh? Así que... Os recomiendo que os metáis sino también... Muchas puertas, siempre la cárcel es el sitio que... Donde la gente se instala. Por lo general, bueno, yo creo que con esto... Me da para hacerme una cama sin problema, ¿no? Vale. Os recomiendo que os pongáis una cama en un sitio... Más, más bien estúpido... Un sitio en el que la gente diga ah, ahí no puede haber una cama, pues la pone ahí. Ahí es donde justamente la tenéis que poner. Es un poco el parkour. Vale, ya ve, voy consiguiendo XP poco a poco. Y ya está, voy a ponerme la cama en un sitio que, bueno, que es lo que he dicho, un sitio estúpido. Un sitio en el que diga la gente que coño, que hace ahí una cama. Pues eso, Oye, aquí que hay. Prefiero cuchillitos, chicos. Cuchillos grandes. Se me va a esto. Mmm. le voy a poner la cama. Vale. Vamos a poner. Justamente. Aquí. Vale. Mm -hmm. Aquí. Un sitio un poco estúpido, ¿no? Diréis vosotros ya que, ¿cómo podéis ir una cama, ¿Sabes? Acércate más a la Mili. Si os acercáis mucho a la Mili, os la van a destruir. A no ser que os bugueis Si os bugueáis, pues bueno, pues es más complicado que os la destruyan. Pero... Claro. Eh, tenéis que... Tenéis que buguearlos. Que eh, acabo de conseguir, en serio... No Vale. Esto no es lo común, ¿vale? Pero... <risa> Vead una cosa, ya que estoy. Que me la he encontrado. ¿Qué coño, tío? ¿Es que esto se supone que es un tutorial de cómo ir de menos a, a más, ¿sabéis? Y una Master Key no la habéis encontrado vosotros por ahí, porque sí. Pero bueno, da igual, venga, vale. Vamos a confiar en la Master Key y nos la vamos a poner también. Voy ahora con una Shower Off y una Bloom Force. Que bueno. <coughs> que no está tan mal, ¿no? es mala, Pues que sé, es que la MasterKey... Va a ser un poco inútil, ¿no? El usarla. Este con los este amarillos... Pues, no sé yo si sí me gusta para la MasterKey. A lo mejor se lo cambio, seguramente se lo cambie. Pongo nuclear o algo. Vale, ahí se están pegando. Se han metido una pistola. Son los que han disparado. Vale. Ahí veo uno. Si encontráis a alguien. Para PvP. Hostia. Estimápelo. ¿Qué habla? No. Me he cargado el de la MAPEL, pero el otro es muerto. Sí, sí, tú, vale, Uy, ya ya. La cama y he ido a la cama y he ido a por un arco. He aparecido. Siempre os recomiendo eso. Vais a algún sitio cualquiera cercano, conseguís un arma de o lo que sea. Yo he ido a encontrar una... he un machete por el camino y he cogido un arco y alguna flecha. Vale, no voy a encarar no MAPEL strike, obviamente con una bayeta sería un poco de eso normal si puedes conseguir cositas lo estoy haciendo yo pues mejor que mejor eh, aquí este es mi no mi sabuetov no es vale se hace uff van con cobra no tiene tres Hay uno ahí onda, eh. vale, tutea rápido, vamos de aquí, vamos de aquí, vamos de aquí Si vale la pena. córme una. Come tenemos tres. Y flechas tú. Coge, coge las flechas, hermano. Me mata, eh. Como me venga el nota ese me mata. Huye, mm, mm, mm, mm. bro, huye, bro. Ahí viene. ¿Qué tiene ella? No sé qué tiene. ¿Muerto? Sí, Oye, estoy consiguiendo mucha XP, eh, matando a la gente. Necesito. Militar y, y su preso. Vale, no voy a lootear a ese hombre porque no llevaba nada interesante. Otra hace. Esto está bien, esto está bien, esto está bien. Vamos a ver. Me voy a subir. Uf. Un poco de shooter, me voy a subir. Venga, vale. Me voy a meter con unos zombies por aquí. Y me intento subir el shooter. Ya está, ya está, ya está. No necesito más, no necesito más. Vale, kills. shooter. Vale Y esto Yo sé por aquí Vale Volvemos A buscar a esta gente Bueno, ya por lo menos tenemos algunas cositas Puede que muramos Perfectamente, pero Yo por lo menos Vamos consiguiendo Algo Una sierra, una, una motosierra eso sí que es útil, eh. Échate. Vale. Mi flecha. Vale. Oh, mi Bloom Force está aquí. Vale. Eh. Espérate, hace hueco para lo importante. Aquí en todo el medio, no podría estar más en medio. Al vuelta de reconocimiento, vale. Mm. La La cobra, la cobra es lo más recomiendo en esta situación. Porque con... Con lo que tengo... Esto <coughs> fuera. Esto lo tiramos y esto... cuchilla que estoy, chaval! Yo los naques, yo, naque, yo naque, De verdad, yo los... La mayoría los dejaría. Si no son peligrosos. Si veis que pueden coger mucho peligro o que son alguien que mata mucho, como están haciendo los cabrones estos conmigo, pues, pues matarlo. <ríe> matarlo porque lo hacen bien, la verdad. Mucha gente. Que me acaben matando. ¿Qué hablas? Me matará, me matará, me matará. No, no, no, no. No, no, no. Tío. Me ha reventado cabrón de la AC. de perra. Me ha dado bien duro el cabrón. No lo creo, ¿eh? me ha sin venda. Me ha he hecho gastar todas las vendas el cabrón. qué bueno ¿eh? No está ahí, me ha echado hasta todas las vendas. A ver, eh, súbete. Que me puedo subir con 26. Poco el diving. Ya casi estoy más skilled. Así que algo positivo que me llevo. Pues si tuviera un Steel Willy, chaval, me llevaba esto. siempre tenga te tengáis arma, ¿ves? Alguien así más o menos que creéis que puede llevar a alguien algo pues pues le disparáis eso que es un vato un hostia creo que era una Yuri o algo por el estilo digo joder esto ya es escalite se ve llevaba una colt que no debería provocar mucho problema pero pero también te lo puede provocar son unas malas no sé de aquí ya que, que sacarte bueno nada más está mal ya bueno a partir de aquí ya es todo un poco random no lo que lo que pueda ocurrir a lo mejor pues yo sé sí, que tiene la suerte de encontrar una maple y poderte a matar gente y te matan o lo que sea, bueno, eso ya depende de... de tu suerte. En mi caso, pues como podéis ver, yo no tengo suerte. Y a mí una papel no me va a soltar un zombie porque los zombies pues, pues me odian y no me lo sueltan. <coughs> me da intento subir oh. por a tope. Hmm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 El Foxy este es... El que, el que... El que me ha... Que me ha matado antes por... Vamos a ver, vamos a ver Foxy Es él Es... Vale Acabo de encontrar... Que don't get mistake by the hour, just... Vale, muy bien eh... Bien, este hombre eh... Lleva mierda Lleva mierda simplemente Simplemente porque Si, es que no lo, no lo habéis podido No sé si lo habéis podido escuchar Pero si lo habéis escuchado Habéis notado que los tiros han sido lejanos ¿Vale? Han sido lejanos Tiros que yo pensaba que, es que no estaban siendo ni hacia mí porque se escuchaba muy lejos ¿Tú no puedes hacer con una, hace una Doble cabeza Oh, ¿qué me ha hecho? Porque me ha, me ha, me ha reventado el primero Del primero me ha, me, ha, me ha matado Es que me ha matado de El, prim el primero ya me ha dejado tirar tanto Y la segunda que me ha dado en el pie No No es normal no es no no... Que no, que no, que no es Que esa, per esa persona que me ha matado lleva mierda El Foxy ese lleva mierda y estoy completamente seguro de que es así. No no hay otra, pero bueno. Pues nada. Aquí voy a, dejar, voy a tener que dejar esto, la verdad. No... No me queda otra. Me han matado un, Una persona. Sin saber cómo... No me va a matar el notario este Si no llevo nada, hermano Le queda una bala No se lo va a jugar o Como saque de aquí algo Que va Eh, bro, no No le queda una bala Ahora sí le queda una bala Está recargando Mi tiempo para Mi momento para huir Eh, nada Que es eso eh, no es lo común, esto sí que ya que no es lo común El que te encuentres a alguien Que te pueda matar de tal forma Pero bueno Ya Lo mismo que he dicho antes Depende de tu suerte que te encuentres una Mapper Stray Depende de tu suerte que te encuentres a un hacker Y en mi caso pues bueno Pues esta es mi suerte encontrarme, encontrarme hackers Y gente que me sigue con una puta Uf, Cold ¿Eh? Está aquí mi cosa eh, Estoy muertísimo, pero Si puedo Sacar Algo a esto Se lo saco ¿Qué coño? ¿Qué sacarle ni sacarle? Ya está Me voy de aquí antes de que me aparezca El otro notario ese y se acabó. Bueno. Pues nada. Esto sería todo. Aquí voy a dejar este capítulo. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de un túnel, ya sabéis. Dadle like. Y yo os lo traeré. Nada más. Aquí va este capítulo. Que os haya gustado. Y adiós. Con el mando TV.